Creadora del programa sociocultural Siembra de Lectores Le da la bienvenida Hoy 29 de junio del 2021 El círculo de lectura Millennium Presenta una velada cultural con los siguientes segmentos Perfil del escritor invitado David Robinson Poeta, cuentista, un escritor de larga trayectoria Miembro fundador de Siembra de Lectores Tendremos lectura de microcuentos de David Robinson por los miembros de Milenio, poética de David Robinson, entrevista David Robinson por la coordinadora de Siembra de Lectores, capítulo de Coclé, Aura Méndez de Canova, comentarios de libros de los miembros del Círculo de Lectores. Con usted es la coordinadora de. El programa sociocultural Siembra de Lectores, capítulo de Coclé, Círculo de Lectura Milenio, la poeta Aura Méndez de Canova, quien tiene una trayectoria de más de 15 años organizando actividades literarias para el programa sociocultural Siembra de Lectores. Adelante, Aurita. Damos inicio al programa Milenio con nuestro escritor invitado de esta noche, literaria y Poética, David Robinson, por el programa Siempre Lectores, fundado por Romero y Tapia. David Robinson es un poeta y escritor panameño, miembro activo del programa Siempre Lectores y miembro honorario Milenio por su apoyo valioso desde los inicios de Siempre Lector en Agua Dulce. Es un honor compartir con un escritor consagrado y destacado. Seguidamente invitamos al lector, al poeta Ronaldo Medina, que nos tendrá un editorial preparado, literario, para el escritor invitado. Ronald Medina. Buenas eh, noches. Constantemente, seguro por la entropía a la que se circunscribe lo real, de forma aleatoria se conjugan elementos que burlan nuestras expectativas para bien o para mal sea que estos elementos conjugados se traten del entramado molecular que traerá al mundo un nuevo ser o que más allá de la bajeza natural se correspondan con el código onírico del arquetipo poético no deja de causar fascinación la forma insurrecta en que las causalidades confabulan en el caso del genialente escritor, como él mismo ha acuñado, que hoy introducimos sin duda para provecho de la literatura nacional. David Robinson Orobio, biólogo, profesor y escritor, es un autor panameño con un nada modesto número de obras, entre las que es notable su participación en la antología de cuentistas panameños, soles de papel y tinta por la editorial alfaguara poseedor de una pluma muy versátil ha destacado por su poética en ocasiones sensible en otras metafísica y en otras incisiva su quehacer literario no solo ha incorporado además textos de talante filosófico sino que también le ha dado las incontrovertibles credenciales de gestor literario y tallerista. Tiene en su haber múltiples reconocimientos nacionales e internacionales que reafirman su meritorio sitial en el directorio de notables escritores panameños. Sin embargo, es más que plausible su identificación y contribución al programa Siembra de Lectores, de nuestra nunca bien ponderada Rosmeri Tapia. Lo mismo que su constante apoyo durante estos 15 años al círculo de lectura Millennium, del cual es miembro honorario. Homolucio, omisible y vertiginoso, probablemente la razón de sus mareos. Así es el maestro David Robinson Orobio, que hoy nos place con su compañía. Muchas gracias. Formidable. Continuamos con el segmento de microcuentos del Grupo Milenium. Eh, tenemos al artista Sonia Grego Ramos. Eh, el microcuento que voy a leerles se titula Los nuevos desempleados. Al amanecer del último día cabalgaron los jinetes sus armas listas, sedientos de destrucción. Con el alba del último día, los cuatro jinetes se lanzaron a la carga y pasaron por los bosques devastados y vieron los mares convertidos en veneno y respiraron el aire mortal que exhalan las chimeneas industriales. Y fueron testigos de la opresión y marginas marginalización de la indolencia y la cobardía, de cómo la humanidad eliminó del diccionario la palabra solidaridad. Y ese último día, los cuatro jinetes regresaron a sus guaridas. Se sentían inútiles, innecesarios. Los cuatro fueron despedidos de sus trabajos. Este cuento... Cuando lo leí, ese llegó a mi mano en el 2016. Me sonó como un grito de alarma, un, monido, un monito a la humanidad. Hoy más que nunca se hace en realidad de la de devastación provocada por el hombre. Nada más oportuno de este cuento para concientizarnos y corregir los errores, esperando estar a tiempo y salvar nuestro planeta. Gracias. El momento de microcuento corresponde al libro de el poeta David Robinson titulado Breviario del libro de microcuentos Breviario simple. Sí, del libro sí, de microcuentos. La doctora Lilia Córdoba voy a leer el cuento el microcuento a la carga. Que no son molinos de viento, Sancho, que son gigantes, horribles ogros que se alimentan del hambre de nuestra gente. No cabe en cuenta que cuando nuestra, nuestras majestades reales expulsaron a moros y Dios, el agro quedó abandonado. Y estos holandeses, aprovechando el vacío, se han adueñado de las cosechas y nos las venden al precio de un potosí. Herejes, malditos herejes. Antes fueron una provincia nuestra y ahora nuestros explotadores. Y yo me hice caballero para remediar entuertos. ¿Y qué peor entuerto hay que el de especular con los alimentos? Así que carga, que le he de enterrar mi lanza a por lo menos uno de esos ogros. En lo personal, este, este microcuento de, de corte hijotesco me tomó bastante poderlo, poderlo digerir. Sabemos pues, como, como mencionaron en la biografía, el, el autor que es un hombre con un paso, con un literario, por lo tanto... Me tomó tiempo ya que hay muchos aspectos que estaban encriptados en la misma lectura y no son tan fáciles de ver. A veces es como que miras al horizonte en el mar y tienes que profundizar. Habla, me parece, el punto de vista de la locura. Desde que se trata, un enfoque quijotesco nos lleva a ese aspecto de, de tener en cuenta de que hay algo que no está funcionando bien. Uno habla de que quizás el que, el que está narrando en primera persona tiene algo en donde su cordura no está funcionando de la forma apropiada. Luego se enfoca con el agro, donde plantea un conflicto que cuando se desarrolla el siguiente, el siguiente, eh, la siguiente estrofa, va explicando que el agro fue causado por un desplazamiento donde personas fueron desplazadas y aparentemente hay una lucha de clases, porque habla de una burguesía o nobleza, de otros desplazados, y luego los tilda de herejes, en donde en realidad fue pues en esa parte, me transmite la sensación de que hay alguien que está utilizando una, una facción, una máscara que no le corresponde, incluso... El, el mismo, la primera persona del cuento, el que narra, también habla de que él en sí no es lo que ha tenido que ser, porque dice yo mismo me he tenido que hacer caballero. Entonces, en realidad, siento que el escritor aquí con este cuento hace una especie de protesta social. En donde quizás sea esa la causa original de que, de que él trata pues de, de, de hablar sobre el tema de la locura, habla de estos conflictos y probablemente de naciones poderosas versus naciones menos empoderadas. El cuento lo plantea desde el punto de vista kilotexto, pero en el fondo a mí me transmite que hay un problema social. Muchas gracias. Seguimos con los mini cuentos. Breviario simple de David Robinson. Buenas noches a todos. Eh, Muchos saludos. Voy a leerle un microcuento del escritor, autor David Robinson. Se titula Plusvalía. El jefe es muy severo. No perdona ni a los traidores, ni a los rebeldes. Sus castigos son terribles y no admite testigos. Ese tipo lo sabe bien. Él escuchó la lluvia de fuego, olió la destrucción de las ciudades malditas, pero en su vida nunca volteó la cabeza para ver la catástrofe. El jefe se lo advirtió. En la masacre de los sodomitas, ese tipo perdió toda su riqueza. Pero por haberle obedecido, el jefe nos dijo que enfundáramos las espadas de hogueras y le permitiéramos recomenzar su fortuna. Lo llevamos al mercado de otra ciudad y allí pudo vender el único bien negociable que le quedaba. Pienso que ese tipo nunca imaginó recibir tanto dinero por la sal de la estatua en que se convirtió la curiosa de su mujer. Este microcuento, plusvalía Valía, este, nos resalta que la desobediencia trae consecuencias, aunque se pueden obtener beneficio de la adversidad en un momento dado gracias pasamos a la sección de fragmentos poéticos estos fragmentos de poesía vienen del libro de david robinson todo valió la pena y los versos del cascarrabia berly de león lectora buenas noches a todos de los versos del cascarrabias quise una novia Quise una novia que se dejara ver cada dos años, y si eran tres, mejor. No quería a nadie pisándome los callos. Quise una novia que me añorara, y la soledad me la trajo, y me extrañó que fuera ella quien nos presentara. Pero así fue la cosa, así se fue. Hoy lo entiendo todo, todo, cuando los tres visitamos el parque, mi soledad, mi novia y yo, la melancolía se nos une. Y mi novia y yo caminamos solitarios y tristes. La soledad camina acompañada y alegre. Muchas gracias. Continuamos con los, los fragmentos poéticos María Teresa Montejo. Doctora. Buenas Montes noches. Del poema del libro Versos del Cascarrabias, de David Robinson, no tengo 400 elefantes que carguen. El oro y el incienso, la mirra y esmeraldas, que tú, majestad de los pétalos, te mereces en tu cumpleaños. Tampoco poseo el mazo que pueda derribar el muro, amante de la soledad. Sin embargo, un deseo ilumina la pared, la, la pared de alzar el vuelo desde tu rostro, de mil cien sonrisas escoltadas por tu mirada caoba. ¿Podré alguna primavera readornar tus lóbulos con dos zarcillos plateados? ¿Cenar el manjar de tu prometido? ¿Ver cómo un verso sale de mi boca y alcanza algo más que tus oídos? No lo sé. Solo sé que hoy en tu cumpleaños me faltan los elefantes. Gracias. Gracias. Sí. Eh. Continuamos entonces con la sección de poética. Jubeli Arandia. Bueno, muy buenas noches a todos. Para mí nuevamente es un placer estar en esta sesión poética y tan romántica. Y mucho placer el poder leer este fragmento del poeta David Robinson. Es un fragmento muy, con mucha pasión y me fascinó el el haber sido escogida para leer este, esta parte. Que tu boca sea cáliz, fuente de vino consagrado, mi fuente, mi vino. Que tu boca sea mi cruz, patíbulo donde se clavan mis labios, mis labios que son tuyos, mis labios que arden por ser tuyos. Que tu boca sea mi volcán, erupción de cada día, de varias veces al día, calor de toda hora que tu boca sea mi boca cáliz y cruz flor y volcán que mi boca sea tu boca muchas gracias me ha tocado leerles el siguiente microcuento del libro el diario simple de David Robinson anoche me alegré anoche me alegré de verdad que me alegré al verlos buscar y rebuscar en la basura. Fue una alegría como la de los viejos tiempos. Guiadas por el olor a comida putrefacta, escarbaron y rompieron las bolsas de plástico negro. Provocaron un verdadero y sucio caos. ¡Qué cochinada! Y aun esto, no pudo menos alegrarme. Por lo mismo, anoche fueron perros, los que buscaron comida en la basura. Otras noches han sido unos chiquillos. Pues este micro cuento nos reitera el que antes de tirar la basura debemos pues, tratar de reducir, reciclar, disminuir en gran medida el impacto negativo que genera en los ecosistemas que conforman nuestra casa común, como lo dice el Papa, que es la tierra la cual debemos mantener limpia y cuidarla como un compromiso de todos. Gracias, ya. Llegó el momento de la tertulia literaria, a viva voz con el poeta David Robinson obvio. Queremos hacer una pequeña entrevista para, a David, para el, el grupo Milenio y todos los invitados. Tenemos a David. Hola. Si sí, David tenemos una pequeña entrevista para tu público, ¿cuál es tu opinión de la poesía actual en Panamá y qué poetas admira dentro de la matriz del siglo XX panameña? Eh, tengo, tengo que decir algo antes de contestar. Cómo no, bienvenida y aprovecho para decírselo públicamente a Rosmer y a todos ustedes queridos y amados Millenniums. Yo, nadie me debe nada eh, las visitas que hice a Aguadulce las hice con mucho placer me sirvieron de, de terapia ocupacional para salir de mi trabajo eh, yo, todo lo que, yo, yo no hago nada si no quiero hacerlo todo lo hago por placer. Entonces, por eso estoy obligado a darles las gracias. Muchas gracias por siempre ser tan tan cariñosos, porque no hay otro adjetivo, por siempre ser tan hospitalarios. Entonces quisiera dejar claro eso, que Millennium y Siembra de Lectores, lo que conozco del programa me demuestra una gran calidad humana y que yo me siento muy satisfecho por las muestras de cariño que recibo. ¿Y cualquiera la pregunta? ¿Cuál es tu opinión de la poesía actual en Panamá? ¿Y qué poetas admira dentro de la matriz del siglo XX? Igual es tu cariño también, David. Bien. La literatura panameña en el 99 cambia. O sea, cuando se va acercando la la reversión del canal se acabó el discurso de la soberanía que de una u otra manera unió a, la, a mucho, muchos escritores durante el siglo 20. Entonces, regresado el canal a manos panameñas, ese discurso se agotó. Eh, entonces, en este momento la, la literatura y especialmente la, la poesía tiene un discurso por cada poeta. O sea, la, no, hay, no hay un solo norte. Cada poeta tiene su propio discurso. Entonces, hay una poediversidad que la hace muy, muy rica. Este... Del siglo, XX, del siglo XX, del siglo XX, hay un par de poetas que para mí son esenciales en mi, en mi propia formación, por ejemplo, ya Ricardo Babot y Bertalicia Peralta, eh, el, el arquitecto Ricardo ¿qué? Ricardo, Ricardo Bermúdez, Tobías diableitre Dimas Lidio Pití, Carlos Francisco Changmarín, son Moravia Ochoa, son esenciales para, para enriquecerse con, con la literatura panameña. Y pienso que los actuales poetas jóvenes, yo como si digamos que fuese una pelea de gallos estos gallos se los tiro a cualquier gallo de la región y del continente incluso de Europa yo creo que aquí no aquí no tenemos nada de de que sentirnos menores a muchos poetas de muchas otras de muchas otras regiones creo que de la poesía en Panamá es está muy sólida muy sana y muy bien representada eso. Otra pregunta, David. Eh, ¿Está la poesía en crisis y para qué sirve la poesía? La poesía no está en crisis. El país está en crisis. La poesía no... Eh, lo vuelvo y lo repito. En Panamá hay poetas que lo que pasa es... Eh, el, el, fenó, el fenómeno de las redes sociales es que hay gran una gran cantidad de poetas en el en el ruedo literario pero los poetas panameños son muy buenos o sea, la, la, la poesía no está en crisis es más todos los concursos de poesía tienen mínimo siempre 60 50 70 ciento y pico de participantes la poesía no está en crisis está en crisis en el país está en crisis eh, las instituciones que deberían promover la, la cultura. Era si la poesía estaba, ¿Y para qué sirve la poesía? Era la segunda parte. Ajá, ¿qué sirve? Bien. La poesía no sirve de nada. Para nada. Pero, tampoco ver una rosa, tampoco eh, escuchar el canto de las aves. Tampoco se, eh, bañarse bajo la lluvia. Tampoco sirven de nada. Así que es, ese es el detalle. O sea, hay, hay un montón de cosas que no sirven de nada. Pero qué triste sería la vida sin esas cosas. Así que esa sería mi respuesta. Eh, pudiera ser David Robinson hizo un antipoeta en su nueva obra, Los versos de Cascarrabia? ¿Cómo surge esta obra? Eh, al contrario, ese es uno de los pocos libros que son poesía. Los demás sí son antipoesía, sí son una reacción a, a la pose del de poeta. Es, ese, ese libro fue un reto autoimpuesto. Eh, yo... Que primero, tengo que confesar algo personal primero. El título es Soy yo. Yo soy un cascarrabia clásico, hermano. Yo, yo, yo me arrepiento de una cosa. Me he pasado peleando toda mi vida con, contra la gente injusta, contra, contra los sistemas eh, estúpidos. Yo me arrepiento es de no haber peleado más, de no haber sido más rebelde. Entonces, yo por eso yo digo que soy un cascarrabia. Sin embargo, los versos, siento yo, digo yo, no sé, le tocará saber a los lectores, son todo lo contrario de un cascarrabia, son demostraciones de ternura, amor, cariño. Entonces, yo me, yo, me, yo me, eh, acá, yo a imponerme, imponerme un reto de escribir algo que no necesariamente tiene, tiene que ver conmigo, que no necesariamente soy yo. Y, eso, y así nació este libro, Los versos del Cascarrabia. Ah, les digo a los amigos de, de Millennium que ahorita tiene el libro, si lo quieren leer pueden pedírselo sin ningún, ninguna pena, sin ningún problema. Y yo sé que ahorita con mucho gusto se los va a compartir. Bueno, David, sí, como no, con mucho gusto lo voy a compartir. Eh, ¿Qué otros géneros escribes, además de la poética, y cuál libro te tomó más tiempo? Escribo poesía, cuentos y artículos breves. Bueno, la poesía, todo, todo el mundo, eh, siempre, todos hemos pasado por la poesía. Eh, un pensamiento en el, en el cuaderno, de la secundaria... Un, una noviecita que tuvimos, un, el, el amorcito de, de nuestros años de adolescente, todos hemos pasado por, por la poesía. El cuento es muy latinoamericano, es parte de nuestra matriz latinoamericana. Si alguno de ustedes es jefe de otras personas, cuando sus subalternos le están diciendo por qué no fueron al trabajo, ¿saben de qué estoy hablando? el cuento es parte consustancial de nosotros. Entonces, escribo artículos a raíz, yo no sé si recuerdan la película El Sastre de Panamá. Esa película me ofendió tanto que escribió mi primer artículo que difundí en, en el ciberespacio. Ya antes había escrito en periódicos, en la estrella, en la prensa. En la estrella tuve una, una columna en los años 90, entonces paso al, al ciberespacio y comienzo, entonces me di cuenta de que, de que era un espacio a conquistar y comencé entonces a escribir ciber, algo que llamo ciberartículos, artículos breves para ser leídos en el ciberespacio. Gracias a ello trabajé cinco años en el periódico Día, eh, Día a Día y en la revista Zoho. Porque los leyeron y dijeron: Vente para acá, que tenemos un contrato y amén, yo Oiga, amigo, no quiero, yo no me pongo bravo. Así que sí, a esos, a esos tres, tres géneros me dedico. He intentado escribir una novela y, la, y a la página 25 se me acabó. Ya, el final, yo allá la vida, hasta aquí llegué. Y en teatro, igual. Eh, no, no, no logro aterrizar en teatro, así que. He de reducirme a lo que siento que es lo mío. Cuento, poesía y artículos. Breves. Otra pregunta, David. Durante los largos recreos de pandemia o tiempos raros que nos ha tocado vivir, ¿cómo ha cambiado tu mundo, tu concepción de esta época actual? Eh, mi vida personal no ha cambiado mucho porque la verdad es que yo salgo poco de mi casa siempre o sea, salgo a cosas bien específicas por ejemplo cuando tuvo Rosmary me invitaban a agua dulce Juan, ah, bueno para allá que allá está juan que siempre me lleva a comer fritura eh, a los eventos culturosos de los amigos pero de menos yo no he sentido el gran el gran golpe porque yo salgo poco de mi casa y ahora que hiciste la, la televisión esta de contenido, trading, no me acuerdo cómo se llama, que no quiero decir las marcas. ¡Menos! Eh, lo, que, lo, lo, lo que tristemente es que he confirmado cosas sobre las que ya había escrito en teoría, pero ahora las veo en la práctica. Una, voy a mencionar tres, que yo creo que son las más graves. La primera la desigualdad social en la que estamos o sea, aquí hay varios Panamá hay varios Panamá y donde hay una gente que está pasándola bien bien mal el año pasado eh, yo tengo una pareja de amigos evangélicos que nos llevó, bueno ya ellos se regresaron a su tierra, ellos eran colombianos, ya se regresaron este año se tuvieron que regresar para Colombia pero el año pasado yo le daba clase a la niña que está en noveno y él dijo que estaba en 12, lo que antes era tercer año y, y sexto año. Y ellos me dijeron que para poder comprarle la tarjeta a ellos dos, para que asistieran a clase, ellos, los dos adultos de la casa, tuvieron que dejar de cenar. Entonces yo me imagino, esto es porque teníamos la confianza para hablar. Pero yo me, pensar, me puse a pensar cuánta gente no, está, no estaría en esa situación. Y, y ahora, y ahora más todavía, porque eh, ahora sí ya están despidiendo a la gente. Ya los contratos, ya están llamando a la gente a las empresas y están despidiendo a la gente. ¿Por qué? Porque la situación económica está grave. Entonces, lo, lo primero que confirmé es vivimos en un país desigual, donde no todos somos iguales. Lo segundo que, que confirmé es tenemos una educación. Del siglo XIX. Porque para que sea una educación del siglo XXI no basta usar las redes sociales, la, la, la tecnología. Es otra forma de funcionar el cerebro. Nosotros todavía tenemos la forma de funcionar nuestro cerebro del siglo XIX o hasta 1950, por ahí. Eh, en nuestro sistema educativo está grave, grave, grave, grave, grave, grave, grave. grave. Y lo otro, lamentablemente, he confirmado que estamos inmersos en una cultura estúpida, una cultura del suicidio. Estamos en medio de una tercera ola y gente que yo sé que no tiene necesidad de salir a la calle está saliendo a la calle única y exclusivamente porque le da la gana. Única y exclusivamente porque le da la gana. Yo estoy enfrente, tengo a, un, a alguien que yo le llevo unos 25, 30 años. A la derecha tengo otro clan de gente joven. A tres casas más abajo, otro clan de gente joven. Y yo los veo los comportamientos, o el síndrome de Superman a mí no me va a pasar. Y eso es estúpido. Entonces, esa ha sido mi, mi experiencia durante la, la pandemia, ¿no? Bueno, David, excelente. Y tu reflexión para los lectores, los futuros escritores. Bien. Eh, tres ideas, ¿no? Uno, el boom latinoamericano no se va a volver a repetir. <risa> Más nunca vamos a tener cumbreras hacia estilo eh, Mario Vargas Llosa, ma, eh, García Márquez. Eso más nunca va a existir. ¿Por qué? Porque el fenómeno editorial ya es otro. Ya la, la, la, el mercado editorial cambió. Ahora son los YouTubers, estamos en el tiempo de los YouTubers, de los blogueros, de los TikTokers, de lo que sea. O sea, la juventud, los que tienen menos de 20 años, ellos no están leyendo gente como nosotros, los que escribimos que está aquí presente. Están pendientes de los blogueros, de los youtubers, de los tiktokeros. Hay, no me acuerdo cómo se llama, hay una, hay un, una plataforma donde ellos publican libros. Eh, no me recuerdo, no recuerdo no cómo, cómo se llama, ellos están en ese mundo, ese mundo no va a permitir cumbreras estilo Borges, Entonces una, uno de los primeros consejos que debería a alguien que quiera escribir, ubícate en el mundo en que estás, usa esta, este, esto para ser feliz, porque ni millonario ni famoso, las burbujas son limitadas las burbujas son limitadas mire ¿Cuántos, ¿cuántos cursos pagaste Rosemary? uno ¿no? Ah, ¿curso de qué? Eh, de esto de promoción en, en redes no yo he cogido varios porque solamente para usar las plataformas de YouTube para dar videoconferencias son como seis pero Bien. a muy buen precio Excelente ahora más precio. a eso a eso hay que añadirle a eso hay que añadirle la inversión que ya estás haciendo ahora mismo que nuevamente te digo muchas gracias que estás haciendo ahora mismo en la promoción dentro de las dentro de las, y de las redes y las plataformas también porque la plataforma para difundirlo Pero esa es la manera de llegar a más gente hay que usar las armas de ellos claro, y en este momento tú estás llegando como un youtuber Bien, exacto. exacto pero ese mundo cada vez se va más alejando más de por lo menos alguien como yo. yo no sé si logro explicarme aunque yo aunque yo publico todos los días algo en facebook todos los días algo en whatsapp pero ese mundo se vaya alejando más de mí ¿por qué? porque la generación que sigue a los que ahora mismo son 20 añero, van a irse alejando más y más y van a caer cada vez van a ser más diferente a mi persona David, pero para que tengas el, la sesión esta de Millennium, para que tengas una idea, estamos 18 personas, pero todas las personas que nos están viendo, yo hago la estadística y llegamos a 1.500, que eso Perfecto. es muy bueno. Perfecto, yo, yo no estoy diciendo lo contrario, lo que te estoy diciendo es que mañana yo no tengo, yo no voy a estar frente a 1.500 personas, ahora sí encontré las palabras, eso es mañana, yo no voy a estar al frente de 1500 personas, eso es, que, eso es lo que quería dejar claro, entonces hay que ubicarse en el mundo en el que estamos, o sea no es solo una cuestión de herramienta es también tener que decir, hay un montón de cosas y elementos lo tercero lo segundo es esto es, esto es mejor si te hace feliz, si es para ser feliz yo repito algo que me dijo, dijo Oscar, Oscar Poveda Hace cuatro vidas atrás, cuando hacía teatro universitario, cuando comencé a escribir, eh, estábamos leyendo unos folletos, entonces yo le digo, hey, ¿cuándo cerrará el miro? Y él me dijo, y tú empiezas, estás pensando comenzar a escribir ahora. Tú estás comenzando a pensar en escribir ahora para mí, no, no, uno tiene que tener una obra y cuando la obra está lista, a ver qué aparece un concurso, una oportunidad de publicación, una publicación, una oportunidad de viaje, o sea, pero uno tiene que tener la obra ya lista para dar la cara, uno tiene que tener una obra que dé la cara por uno. Y por último, eh, hay que tener disciplina, principalmente para leer, investigar. Hay que leer, investigar. Hay que tener un universo detrás de, detrás de una línea de un cuento, de una línea de una novela, del verso de un, un verso, de un poema. Hay que tener todo un universo detrás en lectura, en cultura, en comprensión del, del cosmos, del universo. Así que eso es lo que yo le diría a los, a los aspirantes, a, a escritores y a los lectores, yo le diría, lean, no opinen, lean. No opinen, lean. Lo no, que Yo pienso que el, el, el, el, el escritor está tratando de decir esto. No, no, no. Vaya, existe Google. Vaya, busque, eh, investigue. ¿Qué será este, esta, esto? ¿Qué será? ¿Qué será esto? Por ejemplo, un escritor salvadoreño que hable de... Lágrimas de mis lágrimas, conviértese en acero. Y lo escribió en 1975. ¿De qué estar hablando? ¿De qué estar hablando un poeta salvadoreño en 1975 eso es el papel del escritor hay que investigar bastante y rodearse de gente que le interese lo mismo porque si uno escribe y lee y está rodeado de gente a la que le interesa el fútbol o los caballos las carreras de caballo, no sé así que eso es lo que puedo decir, reitero muy agradecido, muy agradecido. Muchas gracias, muchas gracias, gracias por, por esta oportunidad. Y siempre dispuesto a, a aceptar sus invitaciones. <ríe> Listo y frito. Bueno, gracias, David. Ha sido todo un honor estar contigo. Siempre lo hemos disfrutado. Y también hay que dar las gracias a Rosmeri, porque esto es toda una logística que Rosmeri, ¿no? se ha propuesto cada día romper, ¿no? No paradigma en lo que es la, la cibernética y tratando, pues, de que se llegue a más personas. No es fácil, pero se está logrando. Y, Rosemary, te reiteramos las gracias por todo, ¿no? El, el trabajo cibernético y todo el apoyo de 15 años a Grupo Milenio la verdad es que sin tu apoyo no hubiéramos podido avanzar tanto tiempo. Y a David le reiteramos las gracias. Romeri. Sí, David es el invitado peregne. Siempre va a estar en siembra de lectores. David siempre nos defiende contra todos los ataques injustos. Saca su armadura y su lanza. Así que David siempre va a estar con nosotros. Entonces, vamos avanzando. Gracias, David. Avanzamos con lo que tienen obra. Leída, Rosemary. Sí, yo leí Cira de María Dueñas, una escritora española. Ustedes recordarán tiempo entre costura que la llevaron a una serie en Netflix. Bueno, diez años después, ella continúa la historia. Ya Cira es una mujer casada, madura, Está casada con su amigo inglés que tanto la defendió en la novela. También este libro viajaremos a Palestina, Gran Bretaña, Marruecos. La autora hace una investigación bien documentada y atrapa al lector desde las primeras páginas. Esta novela está centrada en la protagonista. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, Europa empieza a reconstruirse y Sira quiere encontrar serenidad en su vida con su esposo Marcus, pero el destino le jugará una mala pasada y la adversidad la golpea una vez más y no tiene otro camino que reinventarse. Entre compromisos, Intrigas y hechos históricos que marcan una época, nos veremos en los escenarios de Jerusalén, Londres, Madrid, Tanger, donde ella transita, donde ella se mueve, afrontará desgarros, encuentros, reencuentros, desencuentros, aventuras arriesgadas y, y la experiencia de la maternidad. Ya no es la cira ingenua que llevaba mensajes clandestinos. Conocerá a dos mujeres importantes de la época, Eva Perón y Bárbara justo Esa es la recomendación que yo le hago. El libro tiene 630 páginas, pero es como está también llevado con escenas, con giros, cuando tú crees que viene por un lado, va por el otro, no te aburres. Así que esa es la recomendación que yo les hago. Sí, continuamos con los libros. Eh, de un milenio. Juan está por aquí. Hola a todos y a, a David, saludos. Eh, esta noche le vengo a comentar eh, de un libro mío. Que está pronto el otro año quizás a salir. Se llama Tres flores y un puñal es un grupo poemario, y es una recopilación de poemas que han quedado por fuera de otros libros. Era hilvanada eh, en secuencia de cierta temática, unirlos y confeccionar propiamente el libro. Y esta noche pues vengo a, a darles la, la parte de promo, ya muchos de estos casi 50 poemas están en redes, están circulando. Hay de este, digamos, de ensoñación, de queja o realismo social. Hay también de, en este sentido no están fusionados, pero sí tienen, en el subtexto, todos tienen un nexo común. En este caso, este se llama resignación. Resignación tiene como imagen, que para mí más, me ha sido un poco difícil, la unión de imágenes a mis poemas, porque ya los poemas datan de casi 10 años mínimo para atrás. Y estas imágenes, pues algunas están de dominio público. Es la imagen de un caballito de mar, un hipocampo. Y el poema se llama Resignación. A mucha gente le gustó y aún así hay que darle un poquito de pulimiento. Entonces vamos a ver el poema Resignación. Se me invitó un ángel por sí solo. Y vi con escalofrío como su seda y hermosura hacían nerviosa vibración volviendo todo denso. Sigue siendo vida nueva, sin ser traída de rituales, selva, coral o cigüeña. Llegó sin la genética del vértigo o de los chistes malos, pero eso sí, vivito y coleando. Pensé que su voz cazadora de espejos saldría chorro cual estanque. Inventando el líquido que falta. Conversé con él del mundo, pero al parecer no solía decir nada. Devoré entonces mi casa para quedarme solito. Pero al voltear la candelaria, él seguía allí, semejante a todo. Y yo no sabía si comer o beber. Él solo se había comprometido a resignarse ser ángel de esta tierra. Cuando por fin lo vi marcharse, me dijo que por más que yo existiese, la realidad era mura, era muda, y que no volvería a despertarse. Su adiós me pareció infinito, y mirándome desató fantasmas. Se agitó el cielo dándose de lado como un pétalo caído. Lloré de día y lloré de noche, viendo su vida derramada. Espero le haya gustado. Gracias. Vas a comentar un libro. una recomendación más bien. Yo creo que hay una buena oportunidad. Este libro se llama 1984 de George Orwell. Y en Netflix hay una serie que se llama 1983. Que es como como el desarrollo de este libro. No quisiera adelantarlo para no arruinarle la sorpresa, pero es la, el haber leído este libro y, y estar viendo esa serie es muy enriquecedor porque nos ayuda a comprender el mundo de la política, de, de, de la política cruel. Así que yo le recomiendo el, el libro 1984 de George Orwell y la serie en, en Netflix de que se llama 1983. ¿Y dónde se consigue el libro, David? En todas Bien. las librerías, en todas las librerías y en el internet también. En Amazon lo puedes comprar. Gracias, David. Continuamos con los libros. Gracias, doctor. Hola, hola. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bien. Gracias eh, por haber escuchado la entrevista con el doctor de la noche, señor David. Muy, muy interesante. Y en esta, voy a tratar de ser un poquito más rápido porque hoy, hoy sí voy a ir un poquito más clásico. Sí, estoy un nuevo libro, que suena interesante, aunque me ha costado un poquito leerlo, pero quería compartir hoy con ustedes un, un, un libro que contiene uno de los cuentos que, que, bueno, o el cuento que para mi concepto ha sido, el, fue el detonante de, de todo mi gusto por la literatura, y para mí es uno de mis cuentos favoritos de todos los tiempos, siempre que la primera vez que lo leí tenía como 28 o 10 años, y esto al final de la, del, del cuento no podía parar de llorar por lo hermoso que me pareció. Este cuento se llama El ruiseñor y la rosa. El ruiseñor y la rosa es un cuento que es una obra de Oscar Wilde y está, fue publicado por primera vez en 1900, 1888 en un libro que se llama eh, El príncipe feliz, que también es otro cuento hermoso, y otros cuentos. Este, este libro eh, cuenta con, con cinco obras de, de Oscar Wilde, fue su primera publicación como tal, como le dije, tiene el libro de el príncipe, eh, los cuentos El príncipe feliz, El ruiseñor y la rosa, El gigante egoísta, esos tres son... Eh, by far, uno de mis tres cuentos favoritos son muy lindos y ejemplifican mucho lo, lo que Oscar Wilde era, sobre todo en la primera etapa de, de sus obras, que fue uno de los más grandes representantes del esteticismo eh, literario, sobre todo en este muy. Él era victoriana, época victoriana tardía, así que era muy, muy bombante, muy, muy, est muy estético en, en, en lo que escribía y la verdad que Además, también cuenta este, este libro con el. Otro cuento que se llama El amigo fiel y El, y el famoso cuento. Pero como le dije, de este, de este libro de cuentos, eh, mi cuento favorito es El señor y la rosa. De hecho, no lo conocí con, con el libro este. La historia eh, chistosa de este, de este cuento, eh, a mí personalmente, es que, es que vino como obsequio dentro de un, un, un, un libro de, de, de comedia que todo el mundo conoce que se llama Condorito. Y cuando estaba pequeño, mi papá siempre había varias literaturas que siempre me tenía en la casa, que eran mis revistas de más, muy interesantes, Selecciones y Mi Condorito. Aparte del la almanaque escolar para ¿no? que era como, con sí, mi lectura, sí, sí. Condorito lanzó una serie de, de libros de gran clásicos, una colección de cuentos que incluía El Luis Señor de la Rosa, el, mío, el Poema de Mio eh, también había otro, otro libro que no creo, pero, pero ah. particularmente de estos, cuando leí El Luis Señor de la Rosa fue que nació ese amor por leer literatura como tal. Yo leía mucho lo que era eh, eh, pues, digo, conocimiento, información, mi enciclopedia y todo lo demás y eh, cosas así. Pero este libro me, me gustó mucho sobre todo, ese cuento me gustó mucho sobre todo por la manera tan hermosa en que Oscar Wilde describe eh, todo de una manera tan romántica. Es un cuento de hadas, es una, una fantasía, pero bastante atemporánea. O sea, puede igual aplicarse en este momento, pero por, por los personajes, pero sigue siendo un cuento de hadas y la historia la resume en un ruiseñor que escucha a un joven sufriendo por amor y la necesidad que tiene él de conseguir una rosa rosa una rosa roja perdón para poder entregársela a, a, la, a la chica que él de la que él está enamorado y de la, de la que él quiere entonces el, el ruiseñor en esa desesperación de poder luchar por el amor eh, empieza a buscar en el bosque ayuda y sugerencias de cómo conseguir lograr que, que el chico pueda tener esa rosa roja para que la muchacha la, que él gusta, la que, la que él ama, lo acompañe al baile y ahí así el poder demostrarle todo su amor. Entonces voy a, a, a permitirme leerles este fragmento del cuento, que es quizás lo que más, más, más bonito está ahí, que ejemplifica la, la, de, la determinación del ruiseñor eh, en pro del amor. Y, es, y ocurre justo cuando, después de estar preguntando en el bosque qué opciones tenía para poder ayudar al joven, el rosal le dice lo siguiente: Dice el Luis, señor, no necesito más que una rosa roja, gritó el Luis, señor, una sola rosa roja. ¿No hay ningún medio para que yo la consiga? Hay un medio, respondió el rosal, pero es tan terrible que no me atrevo a decírtelo. Dímelo, contestó el Luis, señor, no soy asustadizo. Si necesitas una rosa roja, dijo, dijo Rosal, tienes que hacerla con las notas de música al claro de la luna y teñirla de sangre de tu propio corazón. Cantarás para mí, con el pecho apoyado en mis espinas. Cantarás para mí toda la noche y las espinas te atravesarán el corazón. La sangre de tu vida correrá por mis venas y se convertirá en sangre mía. La muerte es un buen precio por una rosa roja, replicó el ruiseñor, y todo el mundo ama la vida. Es dato posarse en el bosque verdeante y mirar al sol en su carro de oro y a la luna en su carro de perlas. Dulce es el olor de los nobles espinos. Dulces son las campanillas que se esconden en el valle y los brezos que cubren la colina. Sin embargo, el amor es mejor que la vida. Y, el corazón, ¿Y qué es el corazón de un pájaro comparado con el de un hombre? Y ahí se arma el contrato entre el ruiseñor y el rosal para poder crear esta rosa roja que necesitaba el chico. Ya no les cuento más el cuento porque la gracias es que lo lean, los que no lo conocen, y los que lo conocen lo vuelvan a leer. Yo cada vez que lo leo me emociona de nuevo y me recuerda pues la inocencia del niño que leyó ese libro aquella vez y se enamoró de las letras y la hermosura del cuento. Al final lloré como loco y todavía se agua a los ojos cada vez que lo leo porque es una una historia muy intensa y, y bonita, pero bueno, quería compartirles con ustedes hoy, esto no es alguna literatura nueva, sino algo que leí hace muchos años, porque siempre recurro a él cuando quiero eh, sentir como emociones nuevamente, porque es un cuento muy breve, pero muy, muy bonito, y la verdad que la, la obra inicial, me, inicial de, de Oscar Wilde, sobre todo El Príncipe Feliz, también está cargada de muchas emociones, y El Gigante el, el gigante egoísta también son, son cuentos que recomiendo mucho, y me atrevo también a recomendarlos para... Para los jóvenes que eh, no conozcan mucho lo de literatura se van a enganchar porque es muy bonita, es fácil de leer y tienes también su mensaje que rescatas de, de estos cuentos. Así que bueno, esa es mi contribución esta noche. Si los que, lo cono los que no conocen estos cuentos, leanlo porque son súper hermosos y los que lo conocen, bueno, eh, era para compartir con ustedes ese, ese cuento que para mí fue el detonante del de gusto para la por la literatura. Gracias y buenas noches. Gracias, interesante. Eh. Continuamos con los libros. Teguil, dame con tu, tu comentario de tu obra. Buenas noches a todos, un gusto saludarlos. Eh, les voy a compartir un libro que estoy leyendo actualmente. Eh, el libro no es, no es reciente, pero se titula Historia Cultural del Humanismo de Jacinto Chosa. Él es catedrático de Antropología Filosófica de la Universidad de Sevilla y también ha cursado la carrera de Filosofía y Letras. El libro, lo interesante de este libro es que nos permite comprender cómo al cambiar la forma de vernos y de percibirnos como personas, esto impacta en otras áreas sociales. Aristóteles definió al hombre como animal que tiene palabra. Es un logón que... Séneca lo tradujo al latín como animal racionalis y se volcó a las lenguas vernáculas como animal racional. El ser humano se le llamó hombre en un mundo greco-romano clásico, persona en un mundo cristiano medieval, sujeto en el mundo ilustrado moderno y tras la liquidación de la modernidad se le llama existencia o existente y no se le interpreta como subsistente y autónomo, sino como vida o como tiempo. La definición aristotélica a su base histórica y sociológica abre perspectivas para el análisis del hombre y del humanismo en varios sentidos, y sobre todo en dos. En primer lugar, abre el campo para la pregunta sobre cómo era el hombre y lo humano antes de la aparición de la polis y tras la desaparición de la polis. En segundo lugar, abre el campo para el análisis de las relaciones entre los factores determinantes de la aparición y la desaparición de la ciudad, a saber, la economía de producción, la propiedad inmobiliaria y la escritura. Desde estos enfoques es como se estudia la el idea de humanitas, que ha tenido vigencia en los diversos momentos de la cultura occidental. Lo que me llamó la atención de este libro es, es precisamente ¿no? que el hecho de autopercibirnos de maneras diferentes a través de las épocas eh, marca otros ámbitos de la vida social o lo político o lo económico, y sobre todo podemos indagar en la relación de la propiedad y los derechos humanos, que es un tema que hasta el día de hoy todavía continúa en un. Así que ese era el libro que tenían para compartir con ustedes. Gracias, el poeta Will, interesante. Eh, no sé si está Raiza. Adelante, Raiza. Hola, buenas noches. Saludos a la señora Romerita Tapia, al poeta David Robinson. Eh, bueno, eh, brevemente les voy a compartir el libro La Resistencia de Cristo sábado. Eh, bueno, es un análisis en cinco cartas de la realidad, eh, muy vigente aún en nuestros días, ya que fue publicado en el año 2000. Eh, la verdad, el libro, eh, 149 páginas, es un libro eh, que contiene, nos llama a la reflexión sobre todo. Eh, voy a, He capturado los puntos más importantes para compartirlos con ustedes. Vivimos a velocidad de vértigo. La televisión nos, tan, nos tantaliza, nos somete. El hombre es un engranaje, eh, un esclavo de la tecnología. El hombre es un animal, más no un animal cualquiera. Tiene espíritu y tiene alma. Eh, y hay dos eh, frases, se pudiera decir, muy importantes que él nos señala, la búsqueda de una vida más humana debe comenzar por la educación. Pero la educación eh, hoy día pues está basada en la competencia. La competencia es prácticamente como ir a la guerra. O sea, no importa cómo conseguir ser el mejor, y si por delante me voy a llevar a muchos para lograr mis objetivos. Eh, ver la impunidad y la, y la corrupción como algo normal, es muy preocupante. Eh, y quiero leerles brevemente esto que es como anillo al dedo. quienes se quedan con los sueldos de los maestros? quienes roban a las mutuales o se ponen en los bolsillos el dinero de las visitaciones? No pueden ser saludados. No debemos ser asesores de la corrupción. No se puede llevar a la televisión ...a sujetos que han contribuido a la miseria de sus semejantes... ...y tratarlos como señores delante de los niños. Esta es la gran obscenidad. ¿Cómo vamos a poder educar? Si en esta confusión ya no se sabe... ...si la gente es conocida por héroe o por criminal. Es un interrogante muy importante. Era lo que les quería compartir esta noche y bueno, feliz noche gracias Laysa pedirnos, darle las gracias a David, él no le gusta que le den las gracias, pero yo se las doy así como él nos las da a nosotros y yo quiero invitarlos para el 3 de julio, es sábado a las 3 de la tarde para que David vea a los niños que leen haciendo preguntas. David, te vas a sorprender, niños de Arraiján, de Puerto Caimito, de Chiriquí, de Chitré, que leen, y no hay youtubers. Así es que te invito muy especial para que te animes y veas que no todo está perdido. Un abrazo a todos, nos vemos el próximo mes. Siembra de lectores tiene todas las semanas una actividad. Así es que estén pendientes de la página de Siembra de lectores para que nos acompañen. Un abrazo y hasta siempre.